Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, trailers, cancelaciones y mucho más. En nuestra primera noticia tenemos que Campamento de Verano ha sido salvada de la cancelación. En días pasados, Warner Bros Discovery había anunciado que tanto Campamento de Verano como Víctor y Valentino habían sido canceladas a pesar de que sus últimas temporadas ya estaban terminadas. Incluso se llegó a mencionar que ambas series serían archivadas y que nunca serían exhibidas al público. Sin embargo, esto cambió recientemente tras el anuncio de Cartoon Network en el cual se nos explica que Campamento de Verano y Víctor y Valentino volverán a formar parte de la programación del canal, y que, además, Cartoon Network estrenará la última temporada de ambas series en el año 2023. Continuando con las noticias, hace pocos días, BC Pop reveló un arte oficial de Hasbin Hotel, esto en celebración del décimo aniversario del estudio independiente A24 junto al arte, comenta que quería compartir la imagen como agradecimiento por darle una oportunidad a su extraño show de demonios. Y es que se encuentra orgullosa de que cada vez más sean los shows que quieran dar una perspectiva diferente, que tienen sus raíces en lo que queremos ver y contar. Entre otras noticias, para conmemorar el 25 aniversario de Tsunami, Adult Swim anunció el lanzamiento de una nueva serie, que llevará por nombre Hosting Complex C, la cual será un anime de terror enfocado en los terribles sucesos ocurridos en el complejo de vivienda C tras la llegada de su protagonista, Kimi. Su estreno está pautado para el sábado 1 de octubre. Volviendo al mundo de HBO Max, tenemos que hace poco se dio a conocer por medio de los voceros oficiales del servicio de streaming que muchas de las series animadas que fueron canceladas en semanas anteriores pasarán a ser eliminadas por completo de la plataforma, tal y como pasó con Infinity Train, Close Enough y Final Space. Las siguientes series en ser eliminadas del servicio serán Elliot from Earth, Mao Mao, Heroes of Pure Heart, OKKO, Tigan Sick, Tío Grampa, Campamento de Verano y Victor y Valentino, siendo estas dos últimas rescatadas por Cartoon Network. Es por ello que, si no has visto alguna de estas series y aún no cancelas tu suscripción de HBO Max, te recomendamos verlas lo antes posible. Entre otras noticias, recientemente se dio a conocer que la serie de Young Justice no será renovada para una quinta temporada, siendo esta su segunda cancelación. Recordemos que esta serie había sido cancelada en el año 2013 por Cartoon Network y regresada a la vida por HBO Max en el año 2016 tras una increíble insistencia por los fans. Según Matt Webb, periodista de TV Line, esto no es una cancelación tal cual, ya que desde el inicio se había comunicado que HBO Max no solo había ordenado una temporada más para la serie. Y que a pesar del increíble éxito de su cuarta temporada, los planes se mantendrían igual que siempre. Yo no sé ustedes, pero esto a mí me suena como una cancelación silenciosa. Pero me gustaría saber qué piensas tú. Déjame saber tu opinión en los comentarios. En un inesperado giro de los acontecimientos, Metal Family ha regresado con un nuevo episodio. Contra viento y marea, Alina Cobalera ha logrado subir el tercer episodio de la segunda temporada, hoy 3 de septiembre. Anteriormente, la creadora había comentado que por el conflicto entre Rusia y Ucrania le es imposible acceder o monetizar redes sociales, por lo que continuar con el proyecto ha sido una batalla titánica. Sin embargo, a pesar de que anteriormente dijo que no habría más episodios en YouTube, al parecer encontró la forma de acceder a la cuenta y realizar hoy el estreno. En este episodio conocemos más del pasado de Glam y la banda que tenía junto a Chess. También nos narra los diversos problemas que tuvieron que pasar como músicos por la adicción de Chess a diversas sustancias. Terminando con una hermosa referencia al primer video de Metal Family donde Glam y Vicky se conocen. Por el momento no se sabe mucho de la situación actual de los creadores, pero desde Dark Toons les enviamos todo nuestro apoyo. Por otra parte, un proyecto que sí logrará ver la luz será Scooby-Doo Trick or Treat, ya que Warner Bros. Entertainment ha lanzado el primer tráiler del filme. Esta película es la última en pasar directo a Video on Demand de la franquicia y la primera en utilizar el estilo de Scooby-Doo and Guess Who. La película animada original de 72 minutos estará disponible para los fanáticos este octubre. Y hablando de películas, la reinvención live-action de Pinocho está cada vez más cerca. Y es que finalmente tenemos un vistazo de lo que vendrá. Anteriormente Disney mostró un breve clip de la próxima película con Tom Hanks completamente transformado en Gepetto. Y es que recientemente Disney lanzó el tráiler completo de Pinocho con otra mirada de cerca a toda la magia que cobrará vida en este filme. Con apariciones animadas de Pepe Grillo y Helada Azul, Pinocho se estrenará este 8 de septiembre. Pasando a grandes noticias, tenemos que la película del increíble mundo de Gumball acaba de ser salvada de la cancelación. Y es que hace unos días el sitio web TV Line dio a conocer que la tan esperada película de Gumball no sería transmitida por HBO Max. Pero no se asusten, ya que esto significa que los derechos de transmisión de la misma serán vendidos a otras plataformas de streaming. Estas son grandes noticias ya que la película no será cancelada, solo será cedida a otros medios ya sea por Cartoon Network o DVDs, servicios de pago, etc. La película está diseñada para servir como puente entre la serie original y la próxima nueva serie, que se titula The Amazing World of Gumball The Series. El filme comienza cuando el mayor fanático de Gumball encuentra el episodio perdido de la serie y abre accidentalmente un portal que conecta su mundo con el mundo animado de Gumball, y junto a la familia Watterson deberán enfrentar a su mayor enemigo. Antes de irnos, volviendo al desastre que ha significado la fusión de Warner y Discovery, Hablemos de todo lo que está sucediendo con Infinity Train y su creador Owen Dennis. Como sabrán, recientemente todas las temporadas han sido removidas de HBO Max, e incluso videos relacionados de la serie han sido borrados de YouTube incluyendo el piloto, y los DVDs ya no están disponibles para su compra. Ante esta masacre, el creador de la serie Owen Dennis se pronunció en Twitter, no solo confirmando este hecho, sino motivando a la audiencia a que disfrutemos de esta animación, aunque sean páginas gratuitas, ya que al no existir ningún medio legal donde verla, esto parece ser lo más razonable. Pocos días después, se anunció que, de momento, Varias de las series seguirán disponibles en Google Play y Amazon Prime Estados Unidos, ya que Warner le comentó a Dennis que no hay intenciones de remover esas series de estos servicios. En Amazon, Infinity Train libro 1 y 2 cuestan $15 cada temporada, y el libro 3 y 4 cuestan $12 cada uno. La orden de remover los shows de HBO Max vino de Discovery, y tiene como intención ahorrar dinero. Cartoon Network advirtió a Discovery que no era recomendable que los shows fueran usados para borrarlos de su declaración fiscal, pero no se sabe si Discovery tomará esa recomendación. Las regalías que Owen Dennis recibió en el primer cuarto del año por su trabajo como actor de voz, ya que interpreta a Wang Wang, fueron solamente 388,45 dólares. Para hacernos una idea, eso es lo que ganas trabajando 27 horas en un McDonald's del estado de California. Hasta el momento, Discovery no ha mostrado información, estadísticas o gráficas que muestren qué tan exitosa o popular es una serie. Toda esa información sigue restringida a los altos mandos de la compañía. Todas estas malas decisiones, Owen Dennis las considera muy poco profesionales por parte de Discovery, y hay mucha gente molesta por ello, creativos, actores, abogados, representantes y hasta otros ejecutivos están en desacuerdo con estas acciones. Dentro de sus declaraciones en una reciente entrevista, Owen Dennis considera que la piratería queda conciencia de cada quien, y lamenta que la mayor parte del arte y cultura esté en mano de 5 megacorporaciones. Pero al mismo tiempo menciona que los artistas necesitan ingresos estables que les permitan vivir. Cuando se compran artículos oficiales, un porcentaje va hacia ellos. Y no es ningún secreto que de las últimas series estrenadas no ha habido ningún tipo de merch estrenada. De la misma forma, agradece a los fans por todo el apoyo que ha recibido en estos días. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas sobre las decisiones derivadas de la fusión de Warner y Discovery? ¿Crees que la animación podrá recuperarse de este evento? Los estaré leyendo. Por cierto, disculpen si mi voz suena un poco extraña en este video, es que he estado muy muy enfermita. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram donde comparto fotos y puedes conocerme un poco más. O mi Twitter donde les comparto mis pensamientos diarios. Puedes encontrarme en ambas redes como PolarisM76. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Tunes.